De la sexta semana de Pascua El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 20 al 23 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, Mientras el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntará nada. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. La tristeza de los discípulos ante la marcha de Jesús está destinada a convertirse en alegría, aunque ellos todavía no entienden cómo. Nosotros leyendo desde la perspectiva de la Pascua, sí que conocemos que la resurrección de Jesús llenó de alegría a la primera comunidad. Dios no vino a suprimir el sufrimiento, ni siquiera a explicarlo, vino a llenarlo de su presencia. Para Jesús los sufrimientos de esta vida no son sufrimientos de agonía que conducen a la muerte. Hoy Jesús describe expresivamente en qué consiste la alegría para sus seguidores. Es hermosa la comparación que pone la de la mujer que da a luz. Cuando una mujer va a dar a luz, dice él, se angustia porque le llega la hora, pero una vez que ha dado a luz ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. La imagen del parto precisa en qué consiste el fruto. Es el hombre nuevo que va a dar su vida para crear el hombre nuevo. También los sufrimientos de los suyos, sus dolores de parto de la nueva humanidad. Es una alegría profunda que pasa por el dolor y la renuncia, pero que es fecunda como la alegría de la Pascua de Cristo, que a través de su muerte alumbra un nuevo mundo y salva a la humanidad. Si la alegría es un fruto característico de la Pascua que estamos celebrando, podemos preguntarnos cómo estamos de alegría interior en nuestra vida. Vivimos resignados, desalentados, apáticos, ¿Cómo estamos celebrando y viviendo.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 Husano. La, Pascua. la alegría de Dios es algo duradero, no es temporal ni esporádica. No se parece a la, del, la que el mundo nos da. La razón es que esta alegría es interior, pues es producida directamente por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, nadie podrá quitarnos esta alegría. Puede ser que pasemos por situaciones difíciles o apremiantes. Sin embargo, la alegría interior se convierte en un río interno y pacifica, conforta y da armonía a toda nuestra vida, haciéndonos capaces de afrontar y resolver cualquier problema o dificultad, por difícil o grave que éste sea. Esta alegría y paz es tal que por eso dice Jesús también, este día no me preguntará nada. Y es que cuando el corazón está lleno de Dios, ¿Qué cosa puede ser importante para el hombre sino Dios mismo? Dios lo es todo, Dios lo llena todo, Dios lo ilumina todo. Entonces, ¿qué clase de alegría nos propone Jesús? La misma que la de Él, que supuso fidelidad y solidaridad hasta la muerte, pero que luego engendró nueva vida, como el grano de trigo que muere para dar vida como la mujer que sufre pero luego se llena de alegría ante la nueva vida que ha brotado de ella. Así la iglesia ha ido dando luz a nuevos hijos a, la, a lo largo de la historia. Su muerte representa los dolores de parto, su resurrección, el nacimiento del hombre. La condición de Jesús resucitado es la plenitud de existencia que Dios ha destinado al hombre. Una vez que los discípulos hayan visto el triunfo de la vida sobre la muerte, la alegría será permanente. El gozo de la comunidad está en la presencia de Jesús resucitado, signo de la vida invencible. Cuando llegue día, comprenderán, ¿qué hago con mis sufrimientos? Acercándonos al final de este tiempo, Pascual, debemos renovar la alegría que llena la iglesia, por la resurrección de Jesucristo, por la acción de Dios que lo ha constituido Señor de la historia, juez pues de vivos y muertos. Y esta alegría pascual nos debe ayudar y sobrellevar con fortaleza las persecuciones, los odios, discriminaciones y sufrimientos de la evangelización. Que el Señor los bendiga.